Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal de YouTube de Clínica Fuen Salud. Mi nombre es Teresa Leo Jiménez. Soy fisioterapeuta y experta en fisioterapia traumatológica. Hoy os vamos a hablar de una de las lesiones más comunes de la muñeca. Os vamos a hablar de la tendinitis de Kerbaim. Pero antes de hablar de esta lesión tenemos que diferenciar entre lo que es una tendinitis y una tenosinovitis, que a nivel de la muñeca suelen estar relacionadas. La tendinitis es únicamente una inflamación del tendón, mientras que la tenosinovitis es la inflamación de la vaina que rodea el tendón y que permite a través del líquido sinovial que es tendón se deslice dentro de la vaina. Por lo tanto, podemos definir la tendinitis de Kerbein como la inflamación de los tendones. Estos tendones que van a estar inflamados van a ser separador largo del pulgar y el extensor corto del pulgar. Pero además vamos a encontrar una inflamación de la vaina que cubre estos músculos. Por lo general es una lesión muy dolorosa e invalidante. Pero ¿cuáles son las causas de la tendinitis de Kerbein? Las principales causas por las que se produce una tendinitis pueden ser primero por realizar movimientos repetidos del pulgar como puede ser escribir en el teclado o bien con el ratón, por practicar algunos deportes como puede ser pádel, tenis o golf. También puede provocar una tendinitis coger mucho peso durante muchas veces al día, como pueden ser algunos trabajos de la construcción o bien una madre o un padre cuando cogen a su bebé o bien por, pueden ser por causas degenerativas como pueden ser la artritis o la artrosis. Pero ¿cuáles son los síntomas de la tendinitis de Kerbine? Los síntomas más comunes de la tendinitis de Kerbain van a ser, primero dolor en la base del pulgar con irradiación hacia la parte externa del antebrazo, además hay adormecimiento de la columna del pulgar, podemos encontrar también impotencia funcional, es decir, hay dificultad para poder coger y realizar algunas actividades, como puede ser escribir, trabajar con el ordenador o bien realizar cosas tan básicas como abrir o cerrar un bote. ¿Cómo se suele diagnosticar la tendinitis de Kerbal? Lo primero que hay que hacer cuando un paciente nos viene con esta lesión es hacer un diagnóstico clínico, es decir, vamos a valorar cómo es el dolor, dónde lo tiene y con qué movimientos le duele, pero además debemos realizar una exploración y una palpación exhaustiva. Siempre se puede completar el diagnóstico con algún tipo de prueba radiológica como puede ser una ecografía o una resonancia magnética para confirmar el diagnóstico clínico. Pues bien, ¿cuál sería el tratamiento para la tendinitis de Kerbein? Es recomendable que el paciente acuda a su médico para que le prescriba algún antiinflamatorio. Este antiinflamatorio va a ayudar a que el tendón y la vaina bajen la inflamación. Además, en algunos casos es necesario que el paciente tenga el dedo pulgar inmovilizado con algún tipo de órtesis o muñequera, de tal manera que no exista movimiento del tendón. Esta inmovilización suele ser recomendada para aquellos pacientes que por las circunstancias que sea no pueden mantener en reposo el dedo pulgar. Una parte muy importante para una buena recuperación es la realización de fisioterapia. El tratamiento fisioterápico va a consistir en aplicación de aplicar técnicas de electroterapia como puede ser ultrasonido o TENS. Además aplicaremos un tratamiento manual como por ejemplo masaje y estiramiento. Junto a esto haremos unos ejercicios y movimientos de pulgar y por último es muy importante enseñar al paciente cierta higiene postural para su dedo. Es decir, le explicaremos al paciente cuáles son los movimientos que no debe realizar durante un tiempo. Estos movimientos que no debe realizar durante este tiempo son movimientos de rotación de la muñeca y además la pinza del pulgar con el resto de los dedos.